Buenos días, gracias infinita a cada uno de ustedes por permitirnos llegar hasta sus hogares. En nombre de todo el equipo de mañana, gracias. Hoy es viernes, el cuerpo lo sabe y para todos los fans me permito presentar a Carolina Medina, que ya está con nosotros aquí. Muy buenos, buenos días, Carolina. Días, Julio. Buenos Hola. días, Francis, muchísimas gracias. A todo el equipo y a Telenor, eh, para ya de manera formal, eh, formar parte de este gran equipo desde mañana. <risa> Muchísimas gracias, Fulvio, y a todos los amigos televidentes y a quienes eh, ciertamente nos estuvieron preguntando que, por qué no estábamos aquí. Aparte de que estábamos resolviendo algunas situaciones, estábamos formalizando y demás. Pero ya estamos. Francis. Qué bueno. Buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio, Carolina, bienvenida. Y a todos ustedes gracias por el favor que nos brindan cada mañana, pero primero darle gracias a Dios porque nos permite la luz de este día y que nos ayude a desenvolver en él y entregarle a ustedes un contenido de información, análisis, entrevistas, como siempre, pero verás. Yo soy Francis Rodríguez y hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, dice <risa> Fulvio, y bueno, vamos a ver, vamos a ver qué oh. nos tiene Vladi eh, eh, este día.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 con la Olímpica Ciudad de la Vega, al 42 con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, Canal 17, que nos une a la provincia de los presidentes. También al Canal 46, que nos abraza con todo Santiago y la línea noroeste. Y para gran parte de Estados Unidos, a través de Canán, en el 1014, en diferido a las 11 de la mañana, y en telenor.com.do, un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo. Hoy les tenemos contenidos en materia de noticias, comentarios, entrevistas, análisis, en todo el acontecer nacional, local e internacional. De inmediato, compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología, ONAMED, que nos dice que a partir de esta tarde, por incidencia, ...de una vaguada que está posicionada sobre nuestra geografía... ...y también interactúa con los vientos del este-noreste... ...trayendo una onda tropical. Ambos fenómenos traen mucha humedad y van a provocar aguaceros... ...con tronadas y relámpagos y ráfagas de viento... ...especialmente a partir de la hora de la tarde... Esto particularmente en las provincias de Monteplata, Sánchez Ramírez, San Juan, Bauruco, San Cristóbal y Gran Santo Domingo. La Oficina Nacional de Metrología mantiene la alerta por deslizamiento de tierra, posibles deslizamientos de tierra, posibles inundaciones de arroyos, cañadas y ríos en la provincia Duarte, Ato Mayor, El Ceibo, Monteplata y Samaná. También para mañana sábado, se mantendrá incrementándose las posibilidades de lluvia. Por lo tanto, mantener todas las precauciones del lugar para evitar pérdidas humanas. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy. Muchísimas gracias, Julio, gracias. por las informaciones. Bien. Inmediatamente pues iniciamos con el contenido, ya luego de saber cómo estará la temperatura en, nuestro, en nuestra provincia y zonas aledañas. Y a propósito de ya dos años de la muerte del dirigente Vladimir, la antigua baldera en San Francisco de Macorís, eh, la muerte del dirigente popular Vladimir, aún tenemos que el caso no ha sido esclarecido y los culpables de su muerte no han sido llevados al banquillo de los acusados, mientras el Falpo realizó una marcha para conmemorar su muerte en la ciudad de San Francisco de Macorís. Ahí podemos ver algunas imágenes de este joven dirigente, Franco Macorizano, muy querido. Además, eh, empleado de nuestro recinto UAS San Francisco. Tenemos también algunas declaraciones que vamos a presentar. vive! ¡La lucha sigue! ¡Se siente, se siente. está presente! Para nosotros,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 en cada uno de nuestros corazones. Y que vivirá para siempre en cada una de las jornadas de lucha que libra el pueblo dominicano y que libra en especial nuestro pueblo San Francisco de Macorís. Estamos aquí porque la lucha de hoy no es simplemente el dolor, sino luchar y seguir luchando por lo que tanto él luchó. Porque Vladi fue una persona que realmente tuvo los mejores sentimientos del mundo. Y que eso no podemos perderlo, que las personas deben de saber que la lucha más humilde que una persona puede dar es aquella de, que se da por el prójimo. Y eso fue lo que Mario Vladimir, la antigua valdera, hizo. Yo como su esposa, su compañera y su amiga, estoy aquí dando la cara porque le pido a la sociedad que debamos seguir luchando, no solamente para que se haga justicia, sino también para que no se nos robe nuestros derechos, que fue por lo que Vladimir, la antigua valdera, luchó. Yo les pido a toda la sociedad que sigan luchando, que no olviden, porque lo que pasa hoy con este personaje puede pasar con cualquier persona que dé la vida por su prójimo. Nosotros creemos y le decimos a los compañeros que a veces por el mismo cariño, la misma situación, nos sentimos como impotentes. Y decimos, pero no se va a hacer nada, ¿qué va a pasar con la muerte de Vladi? Hay tres justicias en el mundo que existen. La justicia divina y que la gente cree. Y dicen algunos, eso se lo dejamos a Dios. Dios también, se lo vamos a dejar a Dios. La justicia popular, es tardía, pero llega. Llega y es... Implacable con ese compañero Con aquellos traidores Con aquellos criminales, con aquellos asesinos Creemos en esa Y luchamos para que esa se manifieste Y está la justicia Jurídica Que es la que el hombre Ha puesto, pero que En muchos casos, como en el caso De este momento, está al servicio De la corrupción De la impunidad, de los criminales De los antipueblos De lo que quieren eh, llevar a la esclavitud a la República Dominicana y fue por lo cual Vladimir luchó y por eso murió. Y por eso esos eh, eh, criminales, esos asesinos encabezados por el presidente Danilo Medina, le lo penalizan con la muerte porque no quieren que esta sociedad viva en mejores condiciones. Pero eso, asimismo, será la justicia popular en algún momento con el caso de Vladimir. Decirle a los familiares, decirle a los compañeros, que no nos desesperemos, que en algún momento, vuelvo y repito, como decía ahorita en una declaración, más temprano que tarde habrá justicia en el caso de Vladimir. Pero la mejor justicia que podemos hacer es seguir fortaleciendo nuestro compromiso histórico de liberación que tuvo Vladi con este pueblo. seguir luchando, seguir organizando, seguir hablando con la gente. Vladi no tenía en ningún momento esa limitación para hablar con quien había que hablar, incluso hasta con los más reaccionarios, con los enemigos de este pueblo. Y de una u otra manera, después de su partida física lo han reconocido, que era un tipo que no tenía esa, eh, diríamos nosotros, mala feo o mala intención con nadie, solamente quería a su pueblo. A bueno. Ahí están las declaraciones de sí. los eh, diferentes dirigentes. Pudimos eh, ver sus expresiones y, y el mensaje de la esposa es, nos llama la atención, sí, eh, muy, muy ecuánime, muy bien, eh, aparte de, de, de ese aspecto eh, sentimental que lógicamente debe de tener por la pérdida de su esposo ya hace dos años. Pero le da ese enfoque social. Eh, nosotros como sociedad entendemos que a eso que ella se refería y por lo que tanto abogamos... Un eh. récord de sus hijos entregados en las calles en movimientos populares que han sido asesinados en esos movimientos. Si mal no recuerdo, el periódico El Jaya hacía una reseña de 17. Y todo lo que ha conseguido San Francisco de Macorís ha sido bajo lucha, bajo lucha constante todo lo que ha conseguido hasta este momento, de todos los gobiernos que nos han precedido. Y este caso de Vladimir fueron por las mismas reivindicaciones que hoy está llamando el, el falpo a paro para este día 7. Las mismas reivindicaciones, luz 24 horas, agua potable, eh, el, el alcantarillado de San Francisco de Macorís, el, el puente de Ugamba, la Casa de la Cultura, las mismas reivindicaciones. Como si el pobre no tuviera derecho a coexistir, a estar eh, en, en un proyecto eh, inclusivo donde pueda beneficiarse de, de las manos que alcanzan al Estado, donde se le pueda dar calidad de vida a cada uno de sus habitantes. Y ahora, de paro, nuevamente para el día 7, esas reivindicaciones vuelven a estar dentro de la mesa, buscando que la parte ejecutiva de nuestro gobierno central pues pueda recordar a las provincias, que las provincias también necesitan eh, reivindicaciones. Mira... Yo lamento que no tengamos a la fecha una definición del caso Valdera. Porque si tú es Cudriña, por lo que aboga o por lo que reclaman el movimiento popular y que en medio de una de estas de esta de estos paros pierde la vida Vladimir y se convierte entonces en, una, en la primera víctima fatal de ese día, muy temprano para el proceso, y que se tienen todos los elementos que pueden conducir, incluyendo que no solamente la parte del falpo dio una explicación, sino que las autoridades locales dieron una explicación en torno a su investigación. Lo hicieron en Santo Domingo, no lo hicieron aquí, lo hicieron en la Procuraduría. ¿Y qué faltaría que no sea el de unir el proceso familiar a la procura de encontrar una vía de justicia? Y cuando hablamos de justicia social, partimos de la injusticia social que se vive cuando la estrategia distributiva del Estado está afectada por múltiples factores, entre ellos los humanos, que son los que tienen la responsabilidad de dirigir los destinos de un país. Y conforme a esa estrategia distributiva de que a cada quien, de esa estrategia distributiva de Aristóteles, que a cada quien y en la proporción que corresponda se le entregue seguridad, educación, salud, justicia, entre otras. Queda entredicho entonces la, la efectividad de la investigación que ha entredicho la autoridad, que ha entredicho entonces la voluntad de la familia y del, y del mismo movimiento de llevar a cabo una conclusión de este caso. Vladis seguirá siendo estandarte de las luchas, junto a otros que han perdido la vida en los mismos menesteres, por este pueblo. Alto o bajo o mediano sea el esfuerzo Perdió la vida y la pierde en medio y en el curso de una protesta que aún mantienen en mi espera de esa justicia. ¿Cuál es el rol que debe de asumir el Ministerio Público en casos como este? O sea, ¿de qué lado nos vamos? Cerrar el, el proceso con las investigaciones y plantearlo y que se discuta en un juez la veracidad de eso. Ahí es que voy. Entonces, no ha asumido el rol, o sea, no ha asumido la responsabilidad que le compete hace dos años y no es posible que en esto, o sea, que no haya podido determinar quién lo hizo. Entonces, ahí podrían los ciudadanos, el pueblo franco macorizano y todos los que le hemos dado seguimiento a este tema, se esconde algo detrás claro. de, de esto, no se quiere, eh, o sea, pildar o marcar a algún agente que se entiende que fue quien le cegó, le quitó la vida a Vladimir. O sea, no hay una respuesta a la familia y al pueblo, porque es que estamos hablando, no fue un delincuente que tampoco merece que sea asesinado, pero estamos hablando de un joven ejemplar de San Francisco de Macorís, un muchacho... Que era estudiante de, de nuestro principal recinto universitario Estaba en las luchas en defensa de los derechos de cada uno de nosotros Yo me imagino Él hubiera, hubiera podido estar en su casa muy tranquilo Pero estaba arriesgando o estaba en las calles Por luchas o causas muy nobles ¿Qué yo tú te me, yo, imaginas? Yo me imagino Carolina y Francis La impotencia de esa familia en el asunto de la administración de la justicia, en lo que tiene que ver con dar una respuesta a la sociedad, ¿cómo se debe sentir esa familia? ¿Cómo se debe sentir esa sociedad? Y nosotros estamos frente a un gobierno que ha tomado prestado 20 mil millones de dólares. Estamos frente un gobierno que ha tomado prestado en estos siete años, más que todos los gobiernos juntos en la historia del país. Y esas reivindicaciones por las que murió Vladi, tienen 50 años so solicitándose. La clase pobre, la clase popular, la clase de barrio, que adolece de todo, con todo el derecho de ciudadano dominicano, como lo consagra en la constitución, que tiene derecho a una vivienda, no tiene vivienda, que tiene derecho a agua potable, no tiene agua potable, que tiene derecho a educación digna, que tiene derecho a salud y no tiene estas reivindicaciones. Y cosas tan sencillas como tener en un pueblo como San Francisco de Macorís una Casa de la Cultura, para enseñar, para administrar cultura, para instruir a la población. Cosas tan elementales como tener en la ciudad drenajes de las aguas cloacales o servidas, que eh, los países desarrollados, por ejemplo Londres, Roma, hace dos mil y pico de, de años, que ya la tenían, y nosotros todavía luchando por eso, Siendo una catástrofe medioambiental eh, prácticamente nacional, vas, porque así están todas las ciudades. Tú ahora mismo a, a cualquier ciudad medieval y el sistema cloacal está intacto. Está intacto, está De intacto. Está bien hecho. Que... Sí, sí, sí. Es decir y todavía que... nosotros luchando por eso, Francis. Y cosas tan sencillas como el derecho a tener un trabajo, el derecho a, a, a poder comprar los alimentos... Todas esas son limitaciones que todavía el pueblo dominicano tiene y le trae una desesperanza especialmente a la población joven que Vladi representaba, aún estando en la universidad, aún siendo profesional, aún estando seguía luchando por esas reivindicaciones del pueblo dominicano. Y hoy que se cumplen estos dos años, pues nos unimos a la familia pidiendo régimen de consecuencia pidiendo estado de derecho, pidiendo que la justicia actúe igual para todos, que no es mucho pedir, es que debe de ser así. Mira, nosotros tenemos una deuda social acumulada eh, terrible y sin miras a resolver y a veces eh, uno, uno no quiere sonar pesimista ni, ni que o sea negativo ni que poco esperanzador, pero si nos ponemos a, a mirar el panorama que tenemos en estos momentos, o sea los gobiernos o los presidentes de turno, en este caso el, el, el que está, el señor Danilo Medina, o sea, no se han enfocado en resolver de manera directa uno solo de esos problemas fundamentales que cita Fulvio que nosotros tenemos como nación. Son muchos años, es cierto, son muchos años de una deuda social, pero ¿quiénes es que han hecho que tengamos esa deuda como nación. O sea, son quienes nos gobiernan Y entre en, en nosotros está elegir ese cambio Para que situaciones como esta Donde jóvenes valiosos no tengan que estar en las calles Arriesgando su vida por solicitudes Abogando porque haya agua en los sectores Abogando porque haya luz Abogando por un sistema cloacal O sea, en pleno siglo XXI Con gobiernos con mucha corrupción, donde el dinero del pueblo no se sabe a dónde es que llega, con grandes escándalos, con préstamos millonarios, y nosotros tenemos pautado para esta semana que viene y para la otra de arriba, dos manifestaciones vulgarias, porque no ha sido posible suplir necesidades tan básicas como un sistema cloacal, pero eso es vital, claro. un tema de salud. Te voy a poner un ejemplo de la prioridad del gobierno. El deporte en las escuelas que es prioridad, educación ha recibido ya 837 mil millones de pesos. Este año, este año, en deporte para las escuelas, en lo que va de año, ¿tú sabes qué es lo que se ha invertido? 87 millones de pesos. 87 millones de pesos es lo que se ha invertido en deporte para las escuelas dominicanas, de nuestros hijos, 87 milloncitos de pesos. Sin embargo, en publicidad, en publicidad, solamente el gasto diario ronda casi los 13 millones de pesos, diario. Pero en deporte, en lo que va del año, apenas 87 millones de pesos. En es eso que, es que está el vertido. gobierno. Y no es en las es. escuelas no hay ni una bolita de ya, de, de, de, de, de gomita, no hay ni una liguilla para jugar deporte. Así es que está la situación Mira, Por julio, eso murió Vladimir Pidiendo, pidiendo reivindicaciones Definitivamente lo que se espera Es que no quede este caso En el olvido Se recordará a Vladimir Cada cumplido de año En cada lucha Pero partiendo de estos Aunque parezca mínimo Partiendo de esto, parte mucho de todos los dominicanos el recibir justicia cuando, cuando es menester. Y esa es una responsabilidad del Estado, de la justicia y de los órganos que deben eh, ya de una vez y por todas en su investigación dar una conclusión. Continuamos en su espacio de mañana. Mira Carolina y Fulvio, es interesante lo que se ha dado en los últimos días en la política nacional y sobre todo que ya vimos la reacción de Isidoro Santana, ex ministro de Economía y Planificación. Su última actividad fue aquí en, en la Plaza Juan Pablo Duarte, el día antes de su despido. Al entrar en contradicción, supuestamente, porque aquí hay mucha gente que a la vez que tiene mucho criterio o mucho... Eh, analiza muy bien qué pendejada esta que se entienda que al jefe de Estado no se le lleva la contraria. Que, gente pensante. que es un país es decir, eh, trujillista. Eh, ¿Por qué verlo como, como que se le lleva la contraria cuando yo doy mi punto de vista sobre un aspecto del Estado? Que sobre porque todo, se supone que la mejor orientación la debe de tener fría el propio mandatario. Sí, sí, sí. Es y, decir... Y otra cosa, el mandatario no tiene por qué saber de todo. Claro, y cuando se le ve agitado en un plan desmesurado, desproporcional e irreprochable, que era el de intentar desde su posición de mandatario todo lo que se intentó con la Constitución, sabiendo que no tenía posibilidad de asistir a otro torneo electoral. Sí, pero no es que se piense es que esa es la realidad que se vive o sea, si le llevas la contraria al mandatario. Ah, lo pensé? mandaron a callar Sí, lo mandaron a callar y eso se veía venir. O sea, ese despido, esa cancelación se veía venir del ministro de economía. Sí, pero que eh, hasta que aquí no tengamos conciencia plena de que los puntos de vista, porque ahora no es que tú pongas entre la espada y la pared a un presidente Se estaba tratando de algo De violentar la constitución Y eso estaba mal La observación que le hizo Isidoro No, jamás Era correcta Y, y era la más acertada Y que se supone que tiene No, no solo este señor, el ministro de, de Economía si no, cualquier funcionario tiene el, el, el derecho pleno de dar Yo su opinaba. punto de vista. Es que no aceptan disidentes en bueno, opiniones. Nosotros, pero ya nosotros, se nosotros en la Fuerza Nacional Progresista, cuando vimos que se desvirtuó todo el proyecto de Nación, le dijimos gracias, nos bye despedimos bye, bye, bye, bye, bye. para poder discutir con él. Ya esa es otra cosa, lo nuestro, porque teníamos sí. enfrentamiento. Ya. Ya se escucha la música, la música con de las noticias con Vladimir Paula. Muy buenos días, Vladimir. De mañana. Saludo, hermanos. Hola Fulvio. Hola Francis. ¿Me escuchan? ¿Eh? Bueno, saludos para ustedes en el estudio, saludos para Francis. Saludos para Fulvio, saludos para Carolina que se reintegra con nosotros, ¿verdad? Una vez más, gracias a todos ustedes, gracias a los nordestanos por permitirnos llegar hasta sus hogares a esta hora del día. Vamos inmediatamente, nos saludamos e interactuamos ya al final de la sesión. Miren, el presidente de los Estados Unidos afirma que es la persona menos racista del mundo. Así lo expresó Donald Trump, dice que la persona menos racista del mundo es él, rechazando las acusaciones que se han vertido contra él por la guerra dialéctica que ha mantenido desde mitades de julio con senadoras opositoras de minorías étnicas. Escuchemos brevemente las declaraciones de Donald Trump. ¡Adelante! El ...mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump. Miren, en el ámbito nacional, Roberto Cavada, vamos a ver, porque a pesar de que Roberto Cavada se disculpó tras llamar animal al técnico de telenoticias, como quiera hay disgusto señores Vamos a ver el momento Porque a pesar de que se disculpó Esa disculpa no fue aceptada Por los técnicos ¿Y por qué? Escuchemos a Roberto Cavada Adelante <tose> señores Roberto Cavada quiso disculparse Pero el ego lo llevó más allá Porque dice Que a diario ocurren decenas de errores y dice también, le dice a los técnicos que tienen falta de preparación en la misma disculpa. Entonces, de por Dios, esto ha generado que los técnicos mantengan su posición firme y han dicho que Roberto Cavada debe de ratificar, de lo que ha dicho ese desabruto y que los propietarios de Telenoticias deben también de pedir una excusa pública por lo cometido por Roberto Cavada. Increíble, señores. Maestros protestan por supuestas irregularidades en concurso de oposición en San Juan de la Maguana. Se lanzaron a las calles los licenciados en educación porque aún no son maestros. Adelante fraude, no es legal, estamos claros en eso y queremos que el ministro hable y muestre resultados reales del concurso, no queremos 15 días, no queremos tanto, porque eso es online, eso está instantáneo, que hable lo más pronto posible o seguiremos en pie de lucha. Nosotros queremos expresarle al ministro que somos profesionales, si lo vamos a quemar en una prueba, que sea algo verídico, algo que usted sepa que se quemó. Una forma que usted le exprese a su familia cuando usted llega a su casa. Me quemé porque me fallé en esto y esto. Pero no hay una forma donde usted pueda comprobar que usted estuvo equivocado en algo. No, es, no se corresponde que cuatro años de formación, que más del 75% de las personas que reprobaron este concurso de oposición, más del 45% son de los estudiantes de excelencia. está ¿eh? En el ámbito local regional, jefe del cuerpo de bomberos en esta ciudad, valoriza que el Falpo incluyó en demandas de huelga la construcción del local de los bomberos. Escuchemos a Luis Elías Esmurdot, jefe del Cuerpo de Bomberos en San Francisco de Macorís. Perdón, ellos me dijeron que si podía incluir, yo dije que yo no tenía ningún problema. Hace mucho, pero yo no sabía que entra el pliego porque no lo tengo en la mano, no lo he visto. No sabía que ellos lo habían incluido, lo cual a mí me alegra. Por lo menos por primera vez en las tantas huelgas que han habido aquí, en tantos reclamos. Y que ellos nos hayan incluido a nosotros es una gran cosa porque nosotros necesitamos urgente un local. Como ustedes pueden ver cada vez que pasan por el cuerpo de bomberos, ven dos, tres y cuatro vehículos fuera, agua, sol y sereno porque no tenemos capacidad. Hay 15 unidades y no tenemos dónde alojarla, incluyendo estamos pagando tres parqueos. Yo espero que la del FALPO se junte con esas dos y entre las tres haga más fuerza todavía para que sea una realidad la construcción de un cuerpo de bomberos, siendo nosotros el único cuerpo de bomberos regional que hay en el país, porque le damos auxilio a todos los cuerpos de bomberos de la provincia y de la región bien Preparado, estamos bien equipados, pero no contamos con un local apropiado. Caramba, miren, señores, colectivo de organizaciones populares realiza marcha previa llamada huelga para el 12 del mes en curso. Hablamos de otra huelga, esa es a nivel regional. Escuchemos entonces a Felipe Mena, vocero del colectivo. Adelante, a seguir reclamando. De las autoridades, tanto municipales, provinciales como nacionales, el conjunto de reivindicaciones que desde hace más de 15 años el movimiento social y popular blanco macorizano y del país han venido exigiendo a las autoridades. Además, es la marcha va con el objetivo de continuar el proceso de lucha, de agitación, de movilización para hacer de que el paro programado para el día 12 del mes de agosto surta los efectos necesarios a cabo por el colectivo de organizaciones señores vamos a ver estas imágenes la creación de un vertedero improvisado por allá en el distrito municipal de Aguayo eh, esto es increíble, lamentable está preocupando a los moradores en esa zona eh, específicamente miren esto señores, miren las botellas las cantidades de botellas que hay también ha llamado la atención de los Propietarios específicamente eh, de parcelas de arroz Donde ellos han expresado su preocupación y su indignación Específicamente por este vertedero que Caramba atenta contra su salud Vertedero improvisado y que esto puede expandirse Así que esta práctica hay que eliminarla lo más pronto posible Miren señores, Aníbal Medrano se refiere a la resolución que prohíbe a jueces reunirse con abogados y fiscales. La recién resolución 27-19 del Consejo del Poder Judicial que prohíbe a los jueces reunirse en, su, o, con sus, en sus oficinas con abogados, fiscales, defensores públicos, notarios u otros actores de un proceso judicial ha generado posiciones diversas en el sector justicia. Solo este particular cuestionamos eh, ¿Verdad? Al juez presidente de la Corte de Apelación del Departamento Judicial Duarte, Aníbal Medrano. Y vamos a escuchar su parecer. Adelante. A lo que se está refiriendo esta comunicación es a lo que tiene que ver con el comportamiento de los jueces como tercero entre partes respecto de los asuntos que se están ventilando en los tribunales de justicia. Es a propósito de ese asunto que su relación con el Ministerio Público debe estar bien deslindada y no solo con el Ministerio Público sino también con los abogados pero la cortesía interinstitucional, el buen trato entre fiscales y jueces no solo permanecerá sino que es deseable que permanezca ¿verdad? pero este, lo que no se quiere es que haya escenarios que permitan cultivar complicidades o que permitan ...que se hagan acuerdos eh, indeseados. Ahí están las declaraciones de Aníbal Medrano. El movimiento de integración social califica de sobrio futuro inmediato del país. En medio de una rueda de prensa realizada por el, por miembros del movimiento de integración social MIS... ...en esta ciudad, calificaron de sobrio el futuro cercano del país... ...en torno al escenario político actual con miras a las elecciones del 2020. Escuchemos a José Aramis, dirigente del MIS. Adelante. Consideramos que la mayoría de la población dominicana sigue entrampada bajo la influencia de dos fuerzas políticas que constituyen un fraude al sentimiento e imperativo de cambio verdadero de los dominicanos y dominicanas. La oposición tradicional y conservadora está induciendo a una parte de la población a creer que la reelección solo la representa Danilo Medina y la realidad es que la reelección la encarna el PLD, cual que sea su candidato presidencial. A juicio, o a nuestro juicio, el electorado dominicano pareciera decidido a seguir transitando el viejo camino junto a quienes nos han engañado siempre los que están y los que quieren volver para seguir arrodillados ante el capital monopolista nacional e internacional y sus directrices neoliberales la, la posición del MIS señores escuchen esto Marley Martínez podría salir en libertad el próximo 30 de agosto la condena en el caso de la desaparición y posterior asesinato de la adolescente embarazada Emily Peguero Marlin Martínez podría quedar en libertad el próximo 30 de agosto, fecha en la que se cumplen dos años de su ar arresto, tiempo que estaría acorde con la sentencia emitida por la Corte de Apelación del Departamento Judicial de la Provincia de Duarte el pasado 15 de mayo. Esta libertad solo quedaría sin efecto si el Ministerio Público y las partes querellante en el proceso Recurren la decisión a través de un recurso de casación Según datos ofrecidos, el Ministerio Público ya recibió la notificación de la sentencia de la Corte de Apelación Y prepara el recurso de casación en el plazo para depositar ante la Suprema Corte de Justicia Ahí está ¿Cómo es eso, Carolina? Sí. Carolina se las esa, esa canción es un ícono. Se puso un a llorar mucha gente, me imagino. no, no, yo todavía lloro. El alma mía se, se contriñe, porque es que es unos sentimientos fuertes. Miren, Pobre del hombre y de la mujer que no ha llamado, oye, eh, no miren, ha vivido. Eh, el presidente de los Estados Unidos hace una, da una respuesta, sobre todo refiriéndose a las críticas que le hicieran. de que él es el hombre menos racista del mundo. Y yo diría que se puede comprender porque la, eh, se, le, se le liga al racismo al, a las políticas que él mismo o su equipo de, de gobierno enarbolaron en campaña en los Estados Unidos. Y quiere decir que quienes votaron por Donald Trump estaban conscientes de que Estados Unidos requiere, requeriría una reorientación acerca de la seguridad nacional y de su territorio. Es por ello que si ustedes recuerdan, yo decía, yo soy prefiero a Trump que a los Clinton, porque los Clinton en su política o en su modo de vida de negocios a través de la política se han asentado en la isla de Santo Domingo y sobre todo en Haití y han, producido, eh, han venido produciendo situaciones que han debilitado nuestra frontera, nuestra política exterior y han dejado muy débil nuestra posición como un Estado real en cambio, cuando llega Donald Trump al gobierno, nos dio satisfacción el que él suspendiera todos los recursos que estaba manejando la otra administración, la Obama, desplegado en ONG, que desde aquí, República Dominicana, en un acto de traición a la patria y en un acto de burda eh, de burdo eh, comportamiento, que se utilice mecanismos para debilitar instituciones internas de un Estado para acometer proyectos, en este caso, de disolución de un Estado y convertirlo en una nación, en una isla. Aunque ustedes no lo quieran saber, aunque no lo quieran entender, eso es lo que se ha estado promoviendo con empresarios de aquí, empresarios hermanos de Hillary y de socios de Bill Clinton en Haití y que han debilitado más la posibilidad de restablecer Haití en Haití y lo han devastado. Mira, eh, Yo estoy de acuerdo con Trump. Viniendo al plano local y la situación que tenemos en nuestro país con el tema del medio ambiente, la recolección de los desechos sólidos, esa responsabilidad que tienen los ciudadanos de no tirar la basura en las calles, de tratar de reciclar, de tratar de disminuir eh, los desechos en el hogar. Eh, tenemos las imágenes de este vertedero municipal en el improvisado, improvisado este vertedero en improvisado en el distrito de Aguayo, y desde acá... Eh, Prefiero más que hacer un reclamo, hacer un llamado a los ciudadanos y a las instituciones o autoridades competentes, en este caso quienes tienen que ver con la recolección de los desechos. Mira esto ahí, si imaginamos el daño que causa al medio ambiente, el quemar eh, los desechos o la basura como le conocemos, de manera improvisada, con materiales, porque aquí no hay una división, no hay un reciclado, de los desechos, o sea, la gente saca las bolsas de basura con todos los plásticos, los, eh, los desechos de comida, no hay una separación de los desperdicios, ante esto, quemarlos, si vemos, están quemados, pero está igualito ahí, o sea, no no es que usted la va a desaparecer ahí cuando hay, se quema la basura. hay doble contaminación, porque también hay contaminación del aire, por del los aire, químicos que se van a... Cuando, se quema, cuando se quema, y, y la propia eh, los propios desperdicios que quedan ahí, los, los ciudadanos de la zona, tratar de evitar, de hacer, eh, o sea, de, de crear estos vertederos eh, eh, improvisados. El director, el director es el culpable de eso, el director de Aguayo. ¿Por qué? ¿Porque no lo sanciona. No, no, no, porque es él que lo está, que lo tiene ahí, el director de Aguayo. Él dijo a los ciudadanos que, que lo hagan ahí, que El director de Aguayo es el que tira los residuos ahí. ¿Cómo va a ser? No, porque eso es, eso, es... eso es lo el grave, alcalde, eso la... es lo grave. Eso es falta, eso es... El alcalde, el alcalde, el director. Que, que el, el director, director de, de Aguayo sea el que, que eso haga es eso. eso es un distrito municipal. Eso es lo grave. Pero que no es posible, no que una distrito. autoridad... Sí, eso es lo grave, eso es lo grave de eso auspiciando eso. Pero aún también hacia el nivel de conciencia. Entonces yo lo que debieran de hacerles un llamado de manera pública. Si tuviéramos ese nivel de conciencia, porque porque el director diga tiren la basura aquí, pues no vamos nosotros a ir a tirarla. Ahora bien, qué está pasando no, eh, también? Si el director tiene la debilidad y no comprensión de permitir o él mismo Impulsar, va haciendo estos no. eh, vertederos satélite, si fuera el caso de recogerla, ponerlo en un punto y que venga un camión más grande y, lo, y se lo lleve pero recogerla en condiciones óptimas, es que normalmente, o sea, Aguayo recoge su, su, su residuo sólido y lo traía al vertedero ¿cuál es la situación o sea, que está pasando ahora? Porque es el que el director la, la está tirando? está haciendo un vertedero en Aguayo hay que ver si no, si no se Para está recogiendo más. la basura por allá, o cuántos días tienen a qué hora no, pasan, es, o sea, es cuál es la situación Mira Carolina las direcciones distritales son unidades administrativas desconcentradas del municipio. Ellos en su procura de ser independiente total, desconociendo la ley y la constitución, porque todo distrito desprendido del territorio general de San Francisco de Macorís pertenece a San Francisco y la alcaldía de San Francisco manejan la dirección de los distritos. Pero con el devenir han querido independizarse tanto que se convierten y, le di, y ya hay una confusión si son alcaldes o si son directores, pues en esa trama se, ha, se han perdido que lo poco que reciben, porque es la proporción que el, el municipio de San Francisco de Macorís debía de invertir en esa comunidad, ahora lo están... Manejando ellos mismos. Oigan esto: si había 100 pesos para Aguayo desde San Francisco, ahora esos 100 pesos, en vez de ser una inversión directa en las cosas que necesita, hay que dividirlo ahora en el pago de salario del director, su director. Y de los vocales. Y, eso y a partir de ahí empiezan a privar en que son independientes. No son independientes. La constitución lo dice claro. Porque arreglen la, la unidad La arreglen. Ya, no, están, no. ya están funcionando independientes. Bueno, eso es una irresponsabilidad. ¿Por qué? Porque cuando son desconcentrados, lo que se refiere que tendrán las características del municipio cabecera hacer la función del director como si fuera alcalde, pues ya la responsabilidad es de ustedes en Aguayo, y el director tiene que saber que uno de los pilares de todo ayuntamiento o de todo distrito es la salubridad pública, limpieza, ornato y limpieza, y no, y no improvisar vertederos a cielo abierto. Cuando hay un vertedero que ustedes utilizan, aunque tengan que pagar un importe. Eh, mi pregunta entonces Oye, ahora: ¿Cuál es el rol eh, Fulvio de medio ambiente en esa comunidad? ¿Tiene competencias? ¿Por qué no lo cerrarlo, sanciona? Claro, ¿Por claro, no, claro. o sea, qué no ¿Tiene qué, competencias? ¿Qué, ¿Puede ¿qué pueden ustedes sí. hacer? Claro, claro, se puede cerrar. ¿Ustedes no, porque, no recuerdan lo que pasó en Villa Gracia? Hubo que cerrar el vertedero. Ah, sí, sí, sí. eh, por otra parte. Como es de mucha importancia para muchas personas que nos han llamado el caso de la compañía MUNED, esta tarde, a las 3 de la tarde, en el restaurante El Dorado, la compañía MUNED tiene una rueda de prensa y está invitando a todos los medios para dar importantes declaraciones que se van a dar ahí. Todas las personas que tienen su depósito ahí, que tienen su recurso ahí, estar pendientes con esta rueda de prensa a las 3 de la tarde en El Dorado, Importantes informaciones que tiene que dar la compañía a todo el pueblo dominicano, especialmente aquí de San Francisco de Macorís. Por otra parte, maestros protestan por supuesta irregularidad en el concurso de oposición en San Juan. Y los maestros, apenas el 23% han podido pasar estos cursos que se les da. Y me llegó una información que está colgada en el listín diario. Que República Dominicana es uno de los países donde sus estudiantes saben menos de democracia y de ciudadanía, de derechos y deberes del mundo. En cambio, hay una oportunidad <risa> Un que, se, que precisamente nosotros los abogados hemos venido, eh, unos, unos cuantos abogados, amigos, y en particular yo, eh, estableciendo de que se hace necesario llevar la constitución a las escuelas y que se le hable de estos temas al, al estudiante y me da pena que la carrera de, de ma, el magisterio la, la, la carrera de educación en el país se haya tomado como una alternativa de personas que en principio decidieron no estudiar y posteriormente estudiaron porque es una carrera fácil de alcanzar por el tiempo y la facilidad de que está dando el propio Estado yo digo que la vocación tiene que prevalecer ante todo y no es criticar a todos los maestros pero tienen que tener un poco de, de interés sí. en la preparación individual porque cuando se enfrentan a estos exámenes y también el ministerio tiene que, que darle paso a que esos currículums se, se hagan y se elaboren con el equipo o con el consejo de la participación de todos, porque creo que la ADP ha denunciado que ellos han sido los grandes ausentes y han querido introducir Carolina y Fulvio y amables televidente a esa evaluación a una especie de comprensión general de lo que puede ser el conocimiento de un maestro frente a lo que es una empresa. Sí. Y quizás sea, yo me lo imagino, que sea para, para ir influenciando en la proyección de pymes o de pequeñas y medianas empresas en el estudiantado. Sí, busca. Pero si no lo comprenden, va a ser totalmente... Un fiasco el hecho de que un maestro pueda manejar los términos, que yo como abogado que ya tengo la experiencia en temas comerciales, que ese es mi área, una de mis áreas favoritas, y le puedo hacer una descripción en cualquier momento de lo que es una empresa, y los maestros no lo tengan pendiente eso, porque son áreas distintas. Sí, es que están muy desvinculados, o sea, lo que se imparte en las escuelas con eso que se eh, se, se les pretende sí con lo que o sea, con lo que se les ofrece en los exámenes los, los he leído y, y ciertamente pues están un tanto para la enseñanza que se recibe en las universidades para los profesores está totalmente y la parte lógica eh, que a veces hay mucha debilidad en la misma y cierro este comentario diciendo que cuando hacía la habilitación docente daba mucho pesar escuchar profesionales de diferentes áreas que quieren ingresar al mundo del magisterio y se les preguntaba por qué tenían ese interés y es propiamente económico, no por vocación y para ser maestro en cambio, usted no puede... cuando a mí me lo preguntaron tengo un sueño de llevar y explicar la constitución a, mis, a los niños desde cualquier... Etapa para que vayan creciendo, conociendo derechos, pero también deberes, que ahí es que está el gran problema. Todos los ciudadanos somos unos fantásticos, conociendo derechos y derechos y derechos y derechos, y el deber de nosotros cumplir que está consagrado en la Constitución y en las normas. Muy bien. Hoy es viernes, el cuerpo lo el sabe, yo, lo sabe. Siento, Me agarraron como un tráfico El cuerpo, pero dice Hay alguien por ahí que dice pero El bolsillo, el bolsillo no, no lo sabe. sabe El bolsillo está ausente Este es un momento importante Porque vamos a escuchar de la De viva voz de Carolina Un tema Que ella nos trae para este viernes Escuchemos a Carolina Medina En el tema central Muchas gracias Francis, vamos a hablar sobre las responsabilidades del comunicador social. En República Dominicana tenemos muchos medios, muchos canales de televisión, dentro de ellos hay muchos programas, eh, también tenemos a nivel radial y ya también a través de los medios digitales donde cualquier persona puede hacer ente eh, de comunicador social porque brinda información. Ahora bien, hay una responsabilidad vital que debe de tener quien está o quienes están en los medios de comunicación. Sabemos el poder que se tiene a través de los mensajes que se emiten y el nivel de influencia que puede tener una persona que hace comunicación en un medio en específico. Sabemos que no hay un nivel de regulación en nuestro país para quienes puedan estar o salir, ya sea televisión, radio y por las redes o el internet ni decir hay un colador para o hay unos requisitos previos para una persona poder tener este aparatito que llega a cientos o miles y miles de personas y nos podríamos ir al ámbito específico de quienes hacen informa eh, hacen contenido de índole social política si lo hacemos Enfocándonos en otros tipos de comunicación Que se hacen ya la más light La que tiene que ver más con el entretenimiento De las chicas que bailan al mediodía Y toda esta parafernalia que vende mucho Y que hay una gran cantidad del pueblo llano Que lo sigue Nosotros diríamos ¿Cuál es el rol que desde acá debemos de asumir? ¿Cuál es el rol que debe de asumir? Hay un departamento o hay una institución que se llama Espectáculos Públicos a propósito de esa evaluación que se hace o que se hacía, sí, al menos a los pueblos no llega ya esa evaluación en un momento determinado acá en San Francisco de Macorís se realizó, cada cierto tiempo se realiza en Santiago, pero la sede o la base fija está en Santo Domingo. Nosotros debemos de saber que quienes estamos en los medios hay una parte integral que deberíamos de citar o resaltar que tiene que ver con eso que lleva o que conlleva el hecho de estar en los medios de comunicación. Hace unos días, dos o tres días vimos, pudimos observar el manejo eh, atroz, eh, exaltado de un periodista cubano nacionalizado eh, dominicano, el manejo que tuvo frente a uno de los muchachos o del equipo de trabajo. Luego de esto pide disculpas, eh, un diluvio de críticas a favor y en contra, pero no quiero resaltar la acción del periodista, sino de ese manejo, de esa eh, parte equilibrada que se entiende que debe de tener el ser humano, del manejo de las emociones, de usted no eh, se le suban si se quiere los humos a la cabeza, como se diría de manera popular. El hecho de que nosotros podamos salir o estar, o que nos escuchen, ya si es a través de la radio o que nos puedan ver a través de la televisión, sabemos que hay un rol que debemos de jugar. Hay un manejo o un comportamiento que debemos de tener. Cuando se está en los medios, eres una figura, eres una persona que mucha gente te sigue o que te ven como un ejemplo, hay otros que también pues, o que sea, no están de acuerdo contigo con tu forma de pensar, con lo que emites o con lo que haces. Eso es natural y es normal. Son de las cosas que van de la mano con la carrera de la comunicación. Sabemos que muchos comunicadores, como es el caso, eh, solo comunicamos o somos locutores. Hay una gran diferencia en lo que tiene que ver con un periodista y un comunicador, un periodista se forma en las universidades Un comunicador llega, eh, vamos a decir, por alguna situación que se presente Tiene las capacidades o cualidades de poder emitir mensajes en los medios de comunicación Ciertamente se entiende que debe de ser una persona con un perfil, eh, con una hoja de vida Porque pienso, y ahí es donde voy cuando hablo de la oficina o la comisión de espectáculos públicos Se supone que quienes están o que debieran de estar en los medios, no puede ser cualquiera, y perdonen el término, sin ser despectiva. Nosotros necesitamos que en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, de donde quiera que se pueda hacer información y llevar información, sean personas que busquen dejar algo positivo y específicamente en el, la manera en que hacemos comunicación, dejar ese pensamiento crítico en los ciudadanos, de saber qué es lo que nos corresponde, cuáles son nuestros derechos, cuáles son nuestros deberes, pero también buscar formar los ciudadanos en lo que tiene que ver con ese aspecto educativo, la comunicación social responsable está muy bien definida, usted debe de educar Usted debe de informar de manera ecuánime, responsable, sin desvirtuar la información que emite a través de los medios. En este momento siento que nosotros, eh, la República Dominicana, tiene muchas debilidades en lo que tiene que ver con ese perfil eh, que está en muchos espacios. A quienes siguen los jóvenes, generalmente, y debemos ser sinceros con esto, quienes realizan comunicación, que tiene que ver con ese aspecto social, con ese aspecto político, con ese aspecto educativo, no tiene tanto impacto que como quienes realizan una comunicación vaga, vacía, de entretenimiento burgal si se quiere, que llegan a un punto donde usted ve gente despatillándose, haciendo comentarios o mensajes que no son los que se supone que deberían de llegar a los hogares, pero esto es lo que vende hoy día, qué es lo que se hace viral en las redes, cuando la gente o la mujer sale con todo afuera, sale desnuda. Cuando usted emite comentarios eh, que buscan dejar un, una crítica social, eh, una crítica responsable o una crítica que contribuya a mejorar alguna situación, esto no causa tanto impacto como las demás. A todo esto eh, me llama la atención y, y por eso quise tra traer el tema porque estamos en un mundo digital. Nosotros hacemos comunicación desde la televisión, pero esto es directamente, eh, o se lleva, a, se lleva a las redes, ya nosotros propiamente como comunicadores, o cuando se dan esos llamados videos virales, ¿cuáles son los que se dan o se hacen virales? Escándalos, como el que pasó hace dos días o tres, que... A nivel de comunicación en República Dominicana solo se hablaba del accionar del periodista cubano nacionalizado dominicano, el señor Cavada. O sea, Estas son las cosas que impactan. Cuando hacemos o buscamos dejar otro tipo de contenido, no llega tanto a la gente. ¿Por qué? Porque estas cosas aparentemente no les interesa o no les da el nivel de valoración eh, que se supone que debe de tener. Cuando desde acá... Eh, mis compañeros, yo o a través de los medios o de las redes Buscamos dejar eh, informaciones que nos ayuden O que, por ejemplo, si es en el ámbito político o social De cosas que nos aquejan, que nos afectan Como pueblo, franco macorizano o a nivel nacional No te causa la misma eh, impacto que cuando emites informaciones De otra índole, que son más divertidas, más alegres Y a todo esto se entiende que sí, que es una manera natural del ser humano de que le gusten las cosas que no tienen que ver con problemas ni situaciones que nos aquejan pero sí quiero eh, dejar planteado y plasmado que nosotros como medio quienes están en los espacios de comunicación masiva tenemos un rol importantísimo en la sociedad, tenemos la posibilidad de influir, de cambiar pensamientos en los ciudadanos y quienes eh, estamos acá, debemos ¿Dime, quería uh -huh. Eh, eh, cooperar con tu comentario porque siempre he tenido una concepción muy definida de lo que es comunicar y de lo que debe ser el comunicador sí. primero el actor o usted como emisor o el, el que utiliza, el, el, tiene la oportunidad tiene que saber respetar a ese público que muchas veces no le ve físicamente porque es la radio Sí. Y más aún cuando lo hacemos aquí en televisión, que es imagen, es un buen comportamiento, dicción, conocimiento, porque la comunicación se hace un tanto más viable cuando el individuo que lo ejerce tiene conocimiento y sobre todo cuando habla de temas que conoce y puede opinar, y de ahí es la benevolencia del medio. La oportunidad, que no necesariamente tenga que estar licenciado en comunicación para ejercerlo. Así es. Entonces, quienes tienen de una forma u otra una carrera, una, un oficio técnico o lo que sea, tienen la oportunidad en República Dominicana de ser comunicador. Ahora, si lo ejerce de esa forma, sin la preparación, por lo menos debes tener... Respeto al comunicar. ¿Qué ha pasado? Se ha desvirtuado, se ha relajado a partir de la seguridad de comunicación que ha tenido en las radios algunos versados de la comunicación que han terminado siendo muy estridentes y, y dan declaraciones a las 9, a las 10 de la mañana que válgame Dios. Sí, es... Entonces, hay un derecho de, de expresión y difusión del pensamiento regulado por la constitución, pero que resulta, la misma constitución tiene que ese derecho está limitado con el respeto al honor y la honra de las personas. Pero se da todo esto, y, y a propósito de eso que citas, de mensajes que se emiten en las radios, como algunos programas que podemos escuchar como... Eh, y en la misma es, televisión en, en la misma televisión Aquí hay programas de programa de que de dicen ladrón a cualquier persona Sin sí. importarle porque entiende que es un ladrón Entonces yo entiendo que Por ejemplo, en, en el fin de en los, en los programas de fin de semana O sea, tú escuchas temas al mediodía Que se supone que son programas familiares Donde llevan invitados a tratar eh, asuntos sexuales No lo hacen de manera abierta, así directa Porque, válgame Dios Pero lo hacen de una manera que quienes están viendo o ese contenido que llega al hogar debe de ser de alguna manera pues, regularizado o bajado de tono. Totalmente Nosotros doxo. los medios de comunicación tienen un rol vital en la sociedad y desde acá se pueden hacer muchas cosas positivas. Buscar dejar un legado es eh, la responsabilidad que tiene cada quien que está acá, no buscar vender sus, sus pensamientos o cambiarlos. Al, para el mejor postor, y vuelvo y, y, y repito, espectáculos públicos en República Dominicana solo quedó la edificación, porque no se escucha ni en las noticias, y el, el hecho de que nosotros estemos así hoy, sin una regulación, sin un colador, lo mínimo, el, la, la mínima... Eh, característica o, o la mínima cualidad que debe de tener y la más importante que debe de tener una persona aún sin ser periodista para estar en los medios es tener mínimamente un nivel eh, general de cultura tener información con eh, manejar lo que está sucediendo en el día a día porque no es lo mismo estar en un espacio donde tú se supone que puedes o debes de hablar de cualquier tema que se te presente tener una noción básica de las cosas a una persona que está eh, eh, en la oficina, que no es que sea ni más ni menos uno u otro eh, trabajo, pero tú tienes que tener un panorama amplio, tienes que tener una visión, y estar por estar, eh, o no tener la preparación, y por ejemplo, y, y me, me salgo un poquito de la línea en la que nosotros trabajamos, tú tienes que entender cuáles son tus debilidades, por ejemplo, esta joven del espectáculo, que hay que veamos la foto, Sandra, una muchacha con muchas debilidades de formación, de, hasta del mismo manejo escénico, pero sabemos que acá se, se da mucho lo que tiene que pero ver. Pero tiene buen cuerpo. Sí, el Eso buen cuerpo, la vendiendo. buena cara. Pero buscó y busca, aunque todavía le falta mucho, prepararse. O sea, tú tienes que saber, si estoy acá, déjame ver cómo mejoro, déjame ver qué hago. Y así eh, nosotros buscar dejar una enseñanza positiva. Siempre he sido y espero no cambiaré la manera en que buscamos hacer comunicación, no por estar en la televisión, no por estar en un medio. Hay que dejar algo a la sociedad, hay que dejar algo a quienes te ven. Y nosotros desde acá debemos de abogar por los derechos de nuestros ciudadanos, buscar que tengamos o que logremos las mejores eh, oportunidades o necesidades, buscar solucionarlas fijando nuestra posición, que es lo mínimo que podemos hacer de acá, no solamente estar por estar o vender nuestras opiniones, que se da mucho en el plano local, no tanto, pero sí a nivel nacional, las ideologías y pensamiento a través de los medios se bueno, Y Muchas promueven gracias. los antivalores, Carolina. Sí, gracias, Carolina. Importante tema, el tema y reflexión hoy viernes, eh, y sobre todo que hay mm, comunicación que se está realizando en distintos medios que no están aportando al desarrollo integral de la sociedad, esos valores que hoy se, se chocan con los antivalores, porque lo que sí se está pagando aquí, la política, un ejemplo, el sí. tema político, no ha avanzado y muy por el contrario al objeto de la discusión o debate de ideas y, y pensamientos. Es asunto personal, gravísimo y donde se ejercen todo tipo de mecanismos para desnostar y reducir al otro. Así es. Sin Así respeto es. a los demás que estamos escuchando la, su pleito. La, los medios de comunicación son el cuarto poder del Estado. Y hay que darle su valoración en la justa dimensión. Tienen poder y mucho. Nosotros tenemos el poder y la bueno. gente lo tiene. Ya hemos llegado a, al final del espacio y yo creo que hemos cumplido con el contenido y llevándole información, análisis, entrevistas y este tema muy importante de Carolina eh, con este cerramos mi no, de mi parte, Francis Rodríguez, fe, deseo... Un buen fin de semana a todos, Carolina. Feliz fin de semana a todos de mi parte y que la pasen bien en familia. El lunes una cita obligada, en de mañana con nosotros Fel, otra vez. Feliz fin de semana a todos ustedes. Gracias por haber estado con nosotros.